Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. ¿A mí que me agarran? ¿A mí me agarran en la libertad? En la libertad me agarran, no, yo no he cogido dinero, en la libertad me agarran a mí. ¿Y las ¿Eh? ¿Y las no, yo no sé. Pero a mí me agarran en la libertad, me agarran a mí. Ya no tengo que hablar más nada, ya. Sí, yo sigue archivo, sigue archivo. ¿Y qué pasó, ese Ya le dije, ya me van a sequillar. y le voy a quitar un catarro, pai. Y acúsame. escúchame, ve, escúchame Y voy a ir allá. Déjeme de... ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, ¡Venga! eh! ¡Eh, un buen eh! ¡Eh, ya! ya eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh,